...laboratorio contra manejar por otro de los laboratorios, la aspirina, que produce galones y galones y galones, o, o, o piezas y piezas y piezas. ¿no? Entonces tiene una mayor ganancia y la producción masiva de los medicamentos y por eso solamente algunos laboratorios los fabrican. En mi instituto, pues es un fue o es un hospital, ¿no? es un hospital de vanguardia, que participa activamente en la creación de estos centros con el, para el diagnóstico y tratamiento oportuno de estas enfermedades. ¿sí? Se debe de atender en hospitales de tercer nivel de atención para que eh, se pueda hacer una asistencia médica diagnóstica adecuadamente, fomentar la investigación y la docencia como guía para todos los hospitales. Pero tenemos que estar bregando constantemente para que esto se lleve a cabo. El Instituto es un centro de referencia para muchísimas cosas, para enfermedad deficiencias para metabólicas, para displasias, para lo que se les ocurra. Entonces se tratan, se diagnostican y se tratan y tratamos de hacer esto que es muy importante nosotros los médicos, expansión del conocimiento mediante la creación de fundaciones como hay en el instituto, de asociaciones y de clínicas multidisciplinarias como la que tenemos. ¿Cuál, es el, o ¿Cuál fue el objetivo de crear la clínica? Pues un tratamiento y un diagnóstico oportuno, lo más oportuno que se pueda. Mantener los criterios mundiales para el manejo de estos pacientes, ¿no? ¿Mediante cuáles departamentos? Pues todos, pediatría, genética, desde luego genética de la nutrición, neurocardio, etc. Todas las especialidades que ustedes quieran, estos pacientes son tributarios de las mismas. Realización de protocolos como los tenemos. ¿Qué hicimos para poder expandirnos un poco más? Tuvimos la oportunidad de ver nacer el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el Seguro Popular, en México. Se incluye a toda la población infantil menor de 10 años a partir del 2011 eh, con uno de los presidentes de México, por decreto se, se, se forma y entonces se atienden este tipo de enfermedades ya multiconocidas que no las voy a mencionar dentro del grupo de los lisosomales. Desde luego cáncer, malformaciones. Eh, alteraciones de prematurez, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Bueno, yo desgraciadamente, como me metí mucho porque soy muchísimo, dicen, ah, ¿a usted le gusta esto? Ah, pues lo vamos a nombrar a usted certificador nacional y de ahí en adelante usted va a certificar todo este tipo de enfermedades para validarlas, para que el Seguro Popular las pague. Entonces, tenemos este sistema ya no de, de, de investigación, sino de asistencia, validación de pacientes. El Seguro Popular... Se le piden estos requisitos a los padres y inmediatamente después se empieza a pagar el medicamento, lo subimos a un sistema especial, lo revisan en el seguro popular y empiezan a presentar o empiezan a dar el pago de estos pacientes. También hemos participado en protocolos técnicos. Se tuvieron que hacer estos protocolos técnicos que ya son multiconocidos para enfermedad de Boucher, tipo 1, tipo 3 para síndrome de Hunter, para síndrome de Horler, para Bartolami, eh, para Pompe, para Fabri. Y para Niemann-Pick no se hizo, porque desgraciadamente en ese momento cambiaron las autoridades y Niemann-Pick está volando. Y no es ni del siglo XXI y catastróficos, no lo quiere. Y pues no se puede porque hay muchos pacientes. ¿Cómo funciona actualmente la clínica como un órgano consultor del seguro Popular? certifica hospitales, valida a pacientes a nivel nacional para todo y para creación de comités. O Estoy sea, parte del comité del IMSS, soy parte del comité del ISTE. Eh, eh, Esther y yo hemos ido eh, a recorrer la lengua a varios lugares de la República Mexicana, llevar de la mano, nos vamos y vamos a, a repartir esta ciencia con los risosomales por todos lados. ¿O no? eres no? testigo. Eh? Estos son los pacientes que hemos validado. ¿117 pacientes, secretaria? 118 pacientes. Ahí están. Desde luego, vean cuáles son los que más hemos validado. Lo que decía, este, eh, estaba comentando Elías, de que algunas de las otras monopolizaciones eran más frecuentes. Pero las que vemos en México, vean: Hunter 43, de seguro popular, Horler 35, cuando que debería de ser, por ejemplo, más Gossier. Y de José tipo 1A11 de tipo 3 hay 1, eh, no de tipo 2 hay uno y de tipo 3, de pic vean cuántos, son los que validamos exclusivamente el seguro popular, además de los que tienen mucho más, eh, el Instituto Mexicano de Seguro Social, poquito menos el ISTE, poquito menos eh, este, Pemex, etc, etc. Pero ahí están todos los pacientes que validamos, ahí están validados, ustedes ven por estados de la república, quienes se ponen más listos o tienen más recursos o tienen más ganas de hacer las cosas. Guanajuato, ahí está, Chiapas, o tienen más, no sabemos específicamente qué pase, y de ahí los pusimos en orden decreciente. Vea ¿sí? cómo van los estados de la República, pero los tenemos prácticamente en todos. Si no hay en algún estado de la República, o no aparece, no es porque no haya, sino porque no tienen interés en que aparezca, tan sencillo como es. Aquí están los niños validados: 118 cuatro ya fallecieron, niñas 38, niños 80, fallecidos los que ya se mencionaron y son un MPC-1, un POMPE, un tipo c y una enfermedad de luchero. Son los que tenemos y le reportamos directamente a Javier Lozano, que es el, el director general médico de eh, Seguro Popular. Tal suerte que ahí los tenemos. Pero también hemos participado en ciencias de investigación, no nada más nosotros como instituto, todos los que estamos aquí lo hemos hecho, los mexicanos, seguramente los extranjeros que vienen en este momento, tenemos el honor de tenerlos aquí en la República Mexicana, lo han hecho. Vean, yo empecé haciéndolo eh, hace pues, como nueve años u ocho años y hemos estado haciéndolos estos. En un principio los hacíamos en el Instituto Nacional de Pediatría, pero como fuimos metiendo cada vez más pacientes y nos hemos puesto más taquilleros, entonces ahora lo hacemos en conjunto con los Congresos Nacionales de Pediatría. Yo fui afortunadamente el presidente de la Asociación Mexicana de Pediatría y tuve la oportunidad entonces de colarme por ahí, que es muy difícil hacerlo, pero me pude colar para que me dieran la oportunidad de tener un espacio, empezamos en una sala pequeñita y la última que fue hace dos o tres meses ya metimos más de 500 gentes que están sensibilizadas y que nos apoyan tanto eh, los laboratorios como las ONGs, ahí tenemos algunos de los congresos internacionales que hemos estado haciendo, por ahí aparecen también los congresos nacionales de pediatría en donde nos estamos injertando y esta es parte de la enseñanza y la investigación. Entonces hemos cubierto tanto la enseñanza, la investigación y la asistencia para poder coadyuvar, poner un granito de arena en este tipo de pacientes. Muchas gracias.